6 de Diciembre de 2020 El día en que subí mi primer Demon de Geometry Dash al canal Chao Serflow También fue el primer Medium Demon que me completé del juego ¿Por qué les estoy contando esto? Bueno, porque hoy, 5 de Marzo Casi 3 meses después Estoy a punto, a punto de pasarme mi primer extreme Y se estarán preguntando, ¿pero por qué a punto? O sea, sí, está cerca, pero ¿cómo sabes que va a ser 3 meses después? Ok, básicamente porque mañana, 6 de Marzo Voy a dedicarme especialmente a Cataclysm. Voy a dedicar casi todo el día al nivel. Quiero que caiga mañana y quiero acabar con esto de una vez por todas. Hoy voy a practicar las partes que se me hacen más difícil, que como el 41%, el 71%, bueno, el street Flying en general. Todas las cosas en las que muero siempre, hoy quiero practicarlas. Así mañana ya estoy fresco de haber hecho una práctica muy buena y tengo tiempo. Y bueno, si tengo un poco de suerte, cae el nivel Justo aprovechando que ya hago tres meses de pasarme mi primer Medium Demon. Luego, el domingo 7 de marzo, ustedes pueden ver mi canal, se pueden levantar y ver mi canal y pueden ver dos cosas: o pueden ver un highlight de lo que va a pasar mañana, lo cual significaría que no me lo pasé, o pueden ver el Cataclys 100%, que bueno, obviamente significaría que sí me lo pasé. Lo que me hice entre el primero y el 4 de marzo, eh, realmente no tiene relevancia, así que no va a aparecer en el highlight. Solo quiero que aparezca lo que va a pasar mañana, porque es que como digo, lo que hice antes no tiene ninguna relevancia. A lo sumo llegaba alguna que otra vez al 48%, y pero, pero nada, nada nuevo. Si me lo preguntan a mí realmente no sé si va, no sé si le voy a poder hacer. Yo creo que sí. Yo creo, yo tengo bastante esperanza. Porque voy a prepararme bastante bien, o sea, hoy no voy a jugar el nivel como tal, hoy voy a practicarlo, voy a practicarlo nada más Y mañana voy a jugarlo y a ver, como digo, a ver si cae esto de una vez en serio Realmente no sé cómo hice para pasar de tres meses de haberme completado mi primer medium demon a haberme completado, bueno, espero, mi primer stream O sea, aunque no lo haga, aún así es muy poco tiempo aunque también hay que tomar en cuenta que en estos tres meses estuve de vacaciones Y que me visé demasiado el juego Y bueno, cuando uno tiene mucho tiempo y muchas ganas eh, Bueno, mejora mucho Es lo que me pasó a mí, básicamente Actualmente ya no estoy de vacaciones Y bueno, obviamente voy a tener menos tiempo Así que no crean que en otros tres meses ya voy a andar pasándome No sé, ya tagarazo, porque es que realmente no va a pasar eso Pero aún así hay que decir que me sorprendió bastante La verdad que nunca, o sea, cuando me completé Shadows flow Nunca me hubiese imaginado que en tres meses ya estaría con Cataclysm Pero bueno por un lado tengo esperanzas porque me hice progresos muy buenos en prácticas. De hecho, eh, como ven, ese 2890 es, es una prueba de que estoy más que... O sea, estoy capacitado ya para, para, para pasarme esto. Y no es solo eso. De hecho, hay varias veces que puse una Star Post, por ejemplo, en el en el UFO del 30 y pico. Y llegué más, más, muchas veces al web final. Y e incluso bueno, una vez lo pasé y perdí en el 90%. O sea que sí, me hizo 3590 también. O sea que no, es, no fue un golpe de suerte eso tampoco. Así que bueno, por eso tengo bastantes esperanzas de que cuando juegue esto, tres meses después de pasarme echado a flow, me lo complete. Y si no lo logro, bueno, entonces supongo que tentará después, pero que ya sería el colmo. Así que bueno, sin nada más que decir, nos vemos. Suscribite, suscríbete, suscríbete, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite.